Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo reordenar la miniatura de la barra de tareas con el botón izquierdo del mouse. Tenemos que ir a esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es gratuita. Tiene versión portable. Le damos a download y empieza la descarga de un ejecutable que tenemos que instalar. Luego elegimos si versión portable o versión instalable. En la descripción del vídeo dejaré un enlace donde enseño la instalación. Aquí no lo voy a decir, es muy fácil. Me la salto. Vamos a ir a abrir el programa. Vamos a ir a explore. Buscamos Tarbas, Tunnel, Reorder. Perdón en mi inglés, details. Le damos a Install, Aceptar instalar. Tardará unos segundos. Ya lo tenemos. Antes de nada, aquí podemos desactivar rápidamente el mod que acabamos de instalar. Removerlo. Lo desinstala y tendremos que darle otra vez a Install. Vamos a entrar a Setting para ver algunas opciones. Bueno, en este caso no tiene opciones, así que vamos directamente a ver si funciona. Tengo el explorador de archivos y tengo tres ventanas abiertas. Vamos a intentar poner la del escritorio a la izquierda. Perfecto. Es con el botón izquierdo del ratón pulsado. A la descarga la pongo al final. Perfecto, funciona muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo. Que tengan un buen día. Chao, chao.